Horoscopo de Géminis para hoy. 21 de marzo de 2018. Si deseas adoptar el rol que te mereces en la vida, es hora de controlar tus finanzas. No puedes simplemente recostar tu cabeza y andar por la vida esperando que todos los problemas no te afecten. El día de hoy te empujará a encontrar los medios para estabilizar tu situación financiera de una vez y para siempre. Si a veces llevas a casa un poco más de dinero de lo usual,